Uf, hace mucho que no hago una serie de Pokémon, ¿eh? De hecho, estaría guapo hacer algo colaborativo ¿Pachi? ¿Hola? ¿Qué pasa, Pachi? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué, ¿Una serie? ¿Col ¿Colaborativa también? ¡Triloque! Buah, de locos ¿Con J sería? Vale, vale, vale, vale, de locos, de locos Sí, sí, sí, sí Justo además estaba pensando en ello Perfecto, perfecto, tío Quedamos así Va, hasta luego Buah, de locos. Sino Eddie que estaba ya de él hasta el gorro. Puf, qué pesado es. De verdad, ¿eh? no lo sabéis. Ojo, que me llama Eddie. A ver... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Escuchó una serie sin mí? No, no, tío. Eh, contigo, de verdad, te lo juro. Ah, es que escuché algo de un triloque, ¿puede ser? Que va, que va. Es un tetraloque. ¿Un tetraloque? ¿Qué es eso? ¿Con quién? Con Pachi y Jota. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Pues sí, compitruenos. Cuatro increíbles Poketubers nos enfrentamos todos contra todos en una serie que va a hacer historia. Pachi66, J. Senpai, Oedipus13 y yo, Eko Ken. Os damos la bienvenida a Pokémon Penumbra Moon Tetralop. Nos vemos este lunes en el canal de Pachi. Y deja un like, perro.